Gracias, señor presidente, señora ministra, muchísimas gracias por su respuesta a cada una de las demandas que hemos hecho, porque no podemos olvidar que todas las palabras, todas sus palabras son un buen marco de intenciones, de bondad, de propósitos, de cosas que queremos realizar, pero Creo que lo más importante, y usted lo ha comentado, es que necesitamos hechos, necesitamos un buen marco legislativo porque todo parte de ahí, todo está incluido y desde ahí se podrá conseguir una educación correcta e inclusiva. Comentarle a sus palabras qué significa la inclusión, que los niños y que las niñas con discapacidad deben estar en colegios ordinarios con los apoyos que necesiten, con todos los recursos que necesiten, porque creo que la forma de vida, eh, yo por ejemplo en mi caso no soy la culpable yo de haber nacido una, una persona sorda y tener que adaptarme y ajustarme siempre a los demás y esforzándome. Creo que la dificultad ha estado en mi entorno. Yo soy así y... Tengo que participar de la sociedad, tengo que formarme, tengo que aprender, quiero, quiero aprender igual que el resto de ciudadanos y de ciudadanas. Entonces, más recursos eh, sí, pero los niños y las niñas sin discapacidad tienen mucha riqueza y pueden aprender y se puede colaborar para en un futuro la sociedad esté a la altura y la, la sociedad um, futura eh, sea mucho más inclusiva. Lo que no podemos es continuar con colegios especiales, llevar allí a los niños especiales, luego también de ahí a una formación profesional especial, y luego ya de ahí ¿dónde van? Pues a los centros especiales de empleo, para eh, su trayectoria profesional, donde ya sabemos cómo están legislados, sabemos cuáles son las condiciones de trabajo, sabemos cuáles son los salarios. Y esto es como tener a las personas con diversidad funcional en una burbuja. Cuando salen de ahí no se han relacionado, solo se han relacionado con personas con diversidad funcional y la sociedad es diversa cuando salen de ahí. Con lo cual, la educación inclusiva no es un principio, es un derecho y eso es importante. Pedirle también, eh, por favor, que el informe del comité de investigación del que comentaba antes en mi anterior intervención hablaba de las personas con discapacidad y yo creo que no sé, creo que no, no está bien que nuestro país no cumpla esta convención. No somos un buen ejemplo. Yo quiero sentirme orgullosa de mi país. Yo quiero sentir eh, el orgullo de que los niños y de las niñas sordas por ejemplo, pueden elegir el modelo bilingüe, pueden elegir entre la lengua de signos, o la lengua oral porque hoy, ahora mismo en este país, esa opción no existe en la educación Vaya pública terminando, señoría. esa no existe, esa opción Muchísimas gracias de nuevo, presentaremos una, una moción para continuar debatiéndola y para seguir trabajando sobre el tema, gracias de nuevo Muchas gracias, senadora Lima